Hablamos con Emilio Ramos, el primer maître de aquí de ONA y eh, donde estamos, que es Boquerona. Nosotros, eh, es un placer siempre estar aquí, tenemos muy buenos recuerdos, muy bonitos, y qué fantástico este cine, y qué fantástico sois vosotros. Emilio, vosotros vais a encargaros también de la jornada gastronómica. De... Sí, exactamente, muy buenas tardes, efectivamente. Eh, aparte de la comida de hoy, el día 7 tenemos las jornadas gastronómicas y el día 10 tenemos la cena de gala de clausura de, del Festival de Cine de Estepona, de la Costa del Sol, perdón. ¿Y a qué va a asistir a esa jornada? Bueno, pues las jornadas gastronómicas, eh, tanto el chef corporativo el señor Castro como el chef de la Boquerona, el señor Christopher, pues han elaborado unos platos, eh, le hemos dado unos nombres y una temática pues en relación a, a la temática de... ...del cine, que este año es el cine de catástrofes... ...entonces pues comenzaremos por ejemplo... ...el primer plato sería eh, un terremoto... Eh, ...luego tenemos el barco hundido de Titanic... ...en fin, se han hecho un, una serie de platos... ...que no quiero desvelar todavía gran cosa... ...no se puede develar simplemente un poco los nombres... ...para, para el día 7. temática, Sí, vamos a intentar seguir un poco la temática del cine... ...y hacer un poco un juego entre el, los cines y la gastronomía... ...para poder unirnos un poco más a, al cine... ...para que siempre la Boquerona y Valle Romano... ...una Valle Romano... ...estén unidos a, a este festival... ...como ya llevamos... ...tres años este el cuarto... ...haciéndole... ...bueno desde que se empezó... ...de que empezó la Boquerona... ...ya empezó a... ...empezó a dar este tipo de... ...de, de jornada gastronómica... ...y en fin, mientras allá... Boquerona y allá Cine Costa del Sol, estaremos unidos. Aparte tenéis una buena carta, siempre presentáis platos que nosotros hemos probado deliciosos y este año pues estaremos también probándolo muchas gracias. Nada, gracias a ustedes y aquí tienen su casa para todo, todo el mundo que quiera, muchísimas gracias.